un hombre en Córdoba rezando obviamente muy conectado con la energía divina, con Dios. Sí. Muy creyente el hombre, ¿no? Está en es la catedral de Córdoba, ahí está eh, rezándole a nuestra Señora de Nieva, que es la virgen de esa catedral. Vos fíjate cómo está él entregándole eh, orando seguramente por el bien de este país pidiendo por sus seres cercanos. Bueno, queríamos arrancar el viernes con una imagen de fe, una imagen de esperanza. Claro. Un hombre que no. Reza. ¿Qué está haciendo, señor? En momento, ¿Qué está haciendo cosa? el hombre? Se sube primero al púlpito de madera. Vos, fíjate que antes se había lavado las manos con el agua bendita. Mira para todos lados, ve que no. Lo, ¿Ve nadie? ¿Que no hay nadie? Y se vuelve a subir. Y ahí está la Virgen. Yo no lo puedo niega. creer. Simuló estar rezando sí. o estaba pidiendo perdón por adelantado el hombre. Eh, yo creo que estaba pidiendo perdón por adelantado porque lo que hace el hombre es robar la corona. Ahí está. La, ¿La corona Virgen. de la Virgen? La corona de la Virgen. La pone debajo del pullover y se va caminando no lo puedo como creer. si nada. ¿Sabes qué? Robar en la casa de Dios. Robando en la casa de Dios y una corona que tiene. 200 años que fue traída especialmente de España, que tiene un valor tiene? Claro, ahí estamos altísimo, viendo. simbólico y religioso y que terminó en la casa de un coleccionista ¡Apa! al día siguiente y afortunadamente fue recuperada. Pero Al día este... siguiente se encontró La corona está recuperada es... Y se abre una investigación Porque me imagino que no es casual Que el hombre se va a rezar Y va a apunta Justo. a la corona Que tiene historia Y termina en la casa de colecciones. No, no, no Era esta, premeditado, esta, esta, se la pidió Esta corona vale muchísimo Pero volvamos a ver el video sí. Porque es realmente Pero desde el comienzo El hombre está fíjate. sentado rezando El video dura mucho más Porque cuando se, enter cuando se dieron cuenta Que había un Mirá. faltante Ya lo que hace eh. Ahí ver, entra Ahí es conmovedor va agua El agua bendita, ¿quién ya, no va? No dice, ¿qué está pidiendo? ¿Salud? No, lo va a empezar a pedir, no probablemente, ¿no? Salud para un ser querido. Algo, algo vio, mira Está claro que no está pidiendo Pero, nada material. ¿Para eh. vos, Pablo lo vio ahí o lo, ya lo tenía no. visto de antes? Pame, no la hay, tenía encargada de antes. No hay nada en pie que tenga valor, que no se robe la Argentina. Desde la corona de la Virgen hasta los porteros eléctricos, hasta todas las manijas de la domicilio, no hay bronce, no hay ni nada que, Fijate, que Pablo, no se pueda revender. Este hombre ya la, sabía que ahí había algo de valor. La hora en que fue, 10 y 25, cuando sabía además que no era horario de misa. ¿Te imaginas? Sí hay sí, una voz dar. del más allá que... Ch, ch, ch, ch. Es pecado. Bueno, podrá él... Está por, pecando, señor. Podrá él probablemente aducir ante la policía y ante el juez, porque ya tiene una mirá, causa judicial, mirá. que hubo un llamado divino para llevarle la corona a un coleccionista que le iba a vender en muchas... O sea, carreros. qué papelón, ¿eh? De verdad, qué vergüenza, señor. Increíble. Y toda la familia enterándose. Digo que está mal. Ah. Está, robar está mal, señor. Mirá, mirá lo que hace. Mirá, se mirá. Tripa. Está mirando mirá. todo el tiempo si viene a... Simular rezar también, también. Y no se roba no la cura. corona de la Virgen de la Señora de Nieva. Ahí se la saca y la pone debajo del pullover. Gustavo, Fíjate. ¿qué valor puede tener, más allá que estamos en una iglesia y todo lo que significa? ¿Cuánto puede costar esto? Porque tiene un valor... Como decís vos, porque es una antigüedad, miles y miles de dólares, vale esto. Ah, eh. Tengamos en cuenta, insisto, es una corona de 200 años. Tiene un valor arqueológico y un valor simbólico, simbólico. muy, muy, muy, fuerte. Fuerte, muy fuerte. Por suerte eh, la encontraron en la casa de claro. este eh, coleccionista. Se abre una el coleccionista investigación. También tiene la causa. Sí, hay una investigación. En este caso por hurto de, que tiene este feligrés que no parece muy católico. Y con el coleccionista también, el ¿no? Coleccionista porque es parte. Tiene... Qué cómplice. Por ahora tiene una causa por encubrimiento, encubrimiento. porque se encontró en su casa. Ah, Yo creo que en pues cuanto claro. hablen... A ver, está claro que el que sabía el valor que tenía esa corona y probablemente sea el que la mandó a robar Perdón. es el, el colegio.